Y luego vamos a pelar todos los dientes de ajo que nos va a hacer falta. La cebolla vamos a cortarla en trocitos pequeñitos, vamos a cortarla en cuadraditos. La cebolla, igual que el ajo, podemos dorarlo un poco en una sartén con aceite, pero yo esta vez lo voy a echar todo en crudo. Lo ajo, igual que la cebolla, también lo vamos a cortar en trocitos pequeñitos, como estáis viendo en el vídeo. Y ahora vamos a cortar en trozos, ni muy grandes ni muy pequeños, las setas. Yo le he puesto cuatro diferentes, portobello, seta de ostra, eh, chitae y, por supuesto, champiñones. La carne, que ya la tengo troceada, la vamos a salpimentar. Le vamos a poner pimienta negra, que como siempre os digo, si es recién molida, muchísimo mejor. Y le vamos a poner sal. Ahora vamos a colocar todos los ingredientes en nuestra olla. La carne. Le agregamos la cebolla y el ajo. Le añadimos todas las setas troceadas, la pastilla de caldo, el vaso de vino blanco y ya lo único que queda es mezclar todos los ingredientes muy bien. Tapamos con la tapadera, ponemos a temperatura baja y 6 horas después ya tenemos el resultado. Aquí tenéis el resultado. Una deliciosa carne de ternera con setas que es toda una delicia y súper, súper blandita. ¡Mmm!